a cerrar su negocio aquí en la comunidad de no, él Tengu. venía transitando era como una persona perdón sí, es sí, la información sí sí que tengo, sí, no, no, sí. No sé. el asunto es que lamentablemente es otro de los muertos que yo espero o nosotros esperamos Ezequiel González amigo televidente que no sea uno o uno que no sean unos más de los muertos de huelga porque aquí los las personas que mueren que son heridas en bajo llamado a huelga, pues eso se queda ahí, porque son muertos de huelga. Yo creo que sí, estoy muy de acuerdo contigo, Víctor, en, en ese sentido, de que ya está bueno, de que los muertos, las personas fallecidas, queden como dicen, eh, muertos de huelga. Eh, no importa quién sea que haya disparado, ya hay rumores que dicen que fue la policía, otros rumores dicen que fueron los jóvenes, pero sea quien sea, yo creo que ya es justo y esta sociedad reclama justicia. Eh, nada nos va a devolver a dos personas, dos personas que según tengo entendido, tanto el, el señor González, que era abogado, como el, el otro joven que era comerciante, eran dos personas productivas, dos familias que se rompen, eh, dejan niños eh, huérfanos, viudas, y yo creo que ya, ya está bueno, realmente existen los medios de determinar, existen cámaras, existen muchísimas cosas, ya que permiten que, que se pueda esclarecer estos, estos dos crímenes y que ya, por, por Dios, que no haya más, más impunidad y, y más hechos así de este tipo. Y hoy día tú dices, Ezequiel, ¿quiénes son, aparte de quienes pudieron haber sido? Pues no, los... no, no quiero entrar en eso, sí. o sea, decir, que fue fulano, fue mengano, Exacto. fue... sencillamente sea quien sea, debe, debe pagar, o sea, no importa el sector donde provenga, si viene del sector oficial, si viene de la policía, Exacto. si viene de los grupos, o sea sea quien sea, que se haga justicia. Está, iba a decir que independientemente de, como tú dices, si fuese policía, si fuesen eh, otros los autores de la muerte, ¿quiénes son realmente responsables de esa situación? De la del abogado, de Cristian, y la del joven que murió aquí en una zona rural y de otros que han caído también en movimientos holgarios. Por ejemplo, comentaba Antigua, ayer Ezequiel, que recordaba el estudiante de la UDNE, eh, que murió también mientras transitaba por la avenida... Cetral, en una guagua. En una guagua, camino a Sánchez. ¿Quién ha vuelto a mencionar? Bueno, fue precisamente, coincidió con la muerte del dirigente popular, ¿no fue...? No, no, fue eh, antes. Ok. Entonces, ¿quién ha vuelto a mencionar a ese joven estudiante de la UDNE que... Perdió la vida. Un hermano del cantante, ¿Eh? de, del bachatero, también murió. Eh, eh, eh, Mar Elvis Martínez. Bueno, son es incontables o sea, las personas o sea que han ¿Quiénes son los responsables? Aparte de quienes son los autores eh, materiales de, de esas muertes, ¿hay responsables? No, son productos de los diversos movimientos huelgarios que, que se han desarrollado aquí en San Francisco de Macorís. Lamentablemente. Esa es la realidad. Reiterar la muerte de Cristian González, abogado, donde hoy por pues, la misma universidad eh, le expresa el pesar a todos sus familiares, como ya plantea Sequiel: deja una esposa viuda, deja una familia, deja hijos. Hoy ya Cristian no está, porque el pasado martes, previo a la llamada huelga, una bala que no sabemos hasta ahora no se ha determinado de dónde salió, de qué arma salió, le cegó la vida, lamentablemente. Así que paz a los arrestos de este joven abogado que pierde la vida. Mira, Víctor, en la prensa de hoy aparece una noticia de que el Instituto Duartiano hace un llamado a que este 16 de agosto se exhiba la, la bandera, todo el mundo saque su bandera. Y yo me atrevería a decir que quizás en San Francisco de Macorís debemos aprovechar y poner más énfasis en eso. Porque sacando la bandera dominicana sería una bonita manera de exigir justicia por la muerte de estas personas. Eh, creo que me, me atrevo a pedirle a toda la, a aquella persona que en su casa, en su negocio, donde sea, pueda sacar una bandera, pueda portar una bandera, que lo haga. Y sería también, aparte de una manera de... De levantar el fervor patriótico dominicano también sería una manera bonita de exigir justicia por la muerte de, de, de estas personas. Así, es, de exigir respeto, verdad, eh, a la vida humana. Y yo creo que sí. Yo creo que es interesante eh, que nosotros pues comencemos a tomar conciencia, Ezequiel, eh, sobre todo el respeto a los símbolos patrios y más cuando tenemos más que razón y que una manera muy hermosa sería esa de pedir, exigiendo re, exigiendo eh, que se esclarezca justicia, esta moral, justicia a exactamente vida. a la vida sacando nuestra bandera al frente de nuestra casa este 16 de agosto día de la restauración una manera de eh, que nos sirve también para restaurar esa paz y esa tranquilidad que nosotros durante años va en aumento, la hemos perdido. Así que interesante esa propuesta que hace Ezequiel de que este viernes, 16 de agosto, podamos sacar al frente de nuestra casa nuestra bandera nacional. Ezequiel, yo quiero referirme también al caso, ¿sabe que recientemente finalizaron los Juegos Panamericanos que se sí. llevaron a cabo en Lima, Perú? Perú. Y la República Dominicana pues regresa, sus atletas, la representación nuestra pues, regresa eh, con mucho entusiasmo producto de la destacada participación que daron el puesto número 10 Entre los Ayer, vos, franco rey, Dos franco macorizanos, unas 40 medallas. <coughs> y algo que me llama la atención es aquí el, y es que inmediatamente nuestras autoridades deportivas anuncian con bombos y platillos que los medallistas... A los, que, los atletas que, que consiguieron medalla bronce, plata y oro, pues les será, eh, vamos a decir, Aumentará aumentado el achilación. sueldo, sí porque recibían unos ingresos, ¿verdad? Y los que ganaron medallas van a recibir un monto de 20, 25 mil y 35 mil pesos respectivamente. Claro, eh, bronce 20, 25 plata y 35 mil pesos oro. Y ahí me llama poderosamente la atención, ese que el que solamente se han beneficiado... Con ese tipo de, de reajuste, los atletas ganaron medallas. Y peor aún, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en la categoría de que ganó oro, obtuvo el primer lugar por el esfuerzo, el sacrificio, la preparación, el entusiasmo que pusieron esos atletas, es el mismo Ezequiel. Porque el que ganó oro hizo el mismo esfuerzo de que afortunadamente. Ganó el que ganó bronce, perdón, hizo el mismo esfuerzo, el mismo entusiasmo, la misma gana que el que ganó oro. Entonces, no, no, pero ya ellos tienen una, una asignación previa, lo que van a sí, hacer sí, es aumentarla. Eh, sí, sí, claro, por lo no sabemos de cuánto es la asignación para no, para mucho, no especular. Muchos de ellos lo, lo tienen como con sueldos eh, militares as, sí. asimilados. Eh, y otra cosa interesante es que nosotros conocemos esos atletas porque se destacaron a los panamericanos. Cuántos, Esos 40 que adquirieron medalla, conocemos aquí en nosotros. Conocemos a profundidad ahora porque se resalta, se destaca su participación en este evento deportivo y conocemos las necesidades, el, los sacrificios y las precariedades que para llegar ahí pasaron estos 40 atletas que obtuvieron medalla. Ahora los otros no los conocemos porque no se destacaron. O sea, lo que yo quiero decir es que los responsables directos de las condiciones en que viven estos atletas, que podemos decir, podría ser hasta en, en, en forma infrahumana, porque tú eres ese joven, que hasta, eh, un video que se hizo viral, que ha salido eh, un yudoka con dos hijos, cómo la madre describe en las condiciones y el esfuerzo que tuvo que hacer ese joven para poder llegar ahí donde llegó, una cosa fuera de serie, viviendo en condiciones, en una casita, por una cosa que da pena, deprimente. Entonces yo me pregunto, Ezequiel González, amigos televidentes ¿desconoce el ministro de deporte Danilo Díaz? ¿Desconoce el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luisín Mejía Oviedo? ¿Desconoce... Las autoridades de deportivas las federaciones, las condiciones en que viven esos jóvenes cuando tienen que darle seguimiento 3, 4, 5, 7, 8 años para llegar hasta ahí y ponerlos y ponerlo a competir a ese nivel, conocen al dedillo la situación económica, la vida como viven esos atletas. Entonces hoy, hoy, esos 40 los conocemos así por la situación que se resalta, porque hoy, hoy son más grandes, Ezequiel. Cuando tuve esos atletas que obtuvieron oro, plata y bronce, hoy son más grandes, donde han sido capaces de llegar en las condiciones que viven. Mientras tanto, las autoridades deportivas vienen a celebrar y vienen a pasarle un paño compacto. Ustedes no recuerdan el nuestro... Elio, Enaín Rojas, ¿cómo lo recibieron en esta provincia de Duarte y el país? ¿Cómo lo recibió cuando se convirtió en el primer boxeador en su categoría en traer una medalla de bronce a la República Dominicana? ¿Ese que Todo lo que le ofrecieron. Y otros, atletas. Entonces, algún día debe de cambiar esta situación. Sin embargo, miles y miles de millones se dedican del presupuesto nacional dedicado a la atención de esos atletas, que llega al guito y los otros no sabemos dónde llegan. Bueno, esa es la triste realidad de nuestro país. Vamos a una breve pausa y a regreso. Venimos ya con los titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Así que no le cambie que en breve regresamos.